El Instituto Chapit Handal te invita a la cena navideña bailable 2019 A realizarse el sábado 14 de diciembre a partir de las 4 de la tarde En las instalaciones del Instituto Chapit Handal Ubicada en la colonia Harrison, pasaje 2, número 16, final 49, avenida sur, San Salvador No faltes, porque habrán muchas rifas sorpresa.